Buongiorno da Pablo. El giorno de hoy, un belísimo allenamento, un allenamento focalizado. El giorno de hoy vamos a elaborar los oblicuos, estos músculos intercostales de, vamos a, a definir cuesta, cuesta zona importantísimo. Si tú voy a definir estas zona, no olvidarte de hacer ejercicio aeróbico, de correr, eh, montar en bicicleta, hacer ejercicios tabatas que te ayudan a bruchar, a eh, avanzar un poquito el core. La cigarreta, dormir bene, también los carbohidratos, todo con moderaciones. Si tú haces estos ejercicios con disciplina y seis constante, vas a ver grandísimos resultados. Ok, ok, ok, ok, <ríe> si tú no hay un peso, no te preocupes. ok, voy a hacer una secuencia de otros ejercicios, otros ejercicios, voy a hacerlo, voy a hacerlo, 30 segundos de labor o de, de, de alejamiento, con 10 segundos de recupero, yo te lo hago en los otros ejercicios, si tú a casa lo haces. Una, dos, tres vueltas. y por qué no hacerlo eh, dos vueltas, tres vueltas a la semana, ok, e iniciamos, si tú ahora no te has inscrito a este canal, inscríbete, láchame tu comentario ayúdame a salir, a salir escríbeme Pablo, voy a un entrenamiento per gamba, lo fachamos, voy a un entrenamiento per, per el brazo, lo fachamos voy a un entrenamiento para probar fidanzata o fidanzata, Quello no lo facho yo pero sí te ayudo a crear buenos hábitos ok, vamos a iniciar un poquito, vamos a a mover un poquito de nuestro, nuestros oblicuos oblicuo. ay ay ay ay ay muévete, muévete un poquito el bachino que no no entra niente pero al menos nuestro cuerpo eh, se adapta a, para prender el estímulo de los oblicuos ok voy a meter mi timer en un ejercicio que dura poco 7 minutos y 7 minutos pero tú acá casa lo repite como te de tu prima una, dos tres vueltas ok perfecto cerco mi timer mi timer, el peso Usamos un peso moderado, moderado. Tú, si tú ves cualquier cosa más fuerte, va bien, va bien. Ok, 8 minutos con 40 segundos. Ok, Pre prepárate, prepárate, prepárate. Vamos a tierra: 3, 2, 1, ¡via! 4, 3, 2, 1. Nuestro primer ejercicio, vamos a hacer esto: Mira. Giro, giro, giro. Esto lo pueden que con una pala. Una pala es pesante, no lo so. El ferro, las confesiones de agua, de vino, de olio. Continua. Sí. Guarda un punto. Fiso. Guarda un punto. Fiso. Sí. Sí. sí. sí. Sí. Sí. Sí. Ok. Nuestro próximo. Nuestro próximo. Nuestro próximo. Valda. Mano toca piedi, mano toca piedi, va, esto ah, ah, ah. hay un manurio más pesante que el otro, va, vení, tra, tra, tra, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. gíralo. Sí. sí, sí, toca, toca, toca, toca. Toca, toca, toca, toca, toca. Uf, madre de Dios, ya se siente. Plan, plan, plan, plan, plan. Plan, plan, plan. Uno, nueve, así. Tres, directo, directo. Ah, ah, ah. Todo este esfuerzo vendrá pagado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ah, sí. Oh, Santa Madonna, Santa Madonna, Santa Madonna. Se siente, se siente, se siente. Guárdalo como la hora los oblicuos, intercostales. costales Dopo de esto voy a hacer <ríe> un alentamiento <el> aeróbico. Te <ríe> lo lacho sopra del vídeo. Sí. Ok, cambio el peso. Vamos a hacerlo con uno más ligero. Cambio de ejercicio. Anque. Plan, plan. Plan. Guarda. Da. Su. Da. So. Uh. Eh. Tú te es lo que costa la belleza, ¿no? Aunque la salud, esto es salud, belleza. Eh, eh, eh. Ah. Da. sí, da, sí, da, sí, da, sí. Da. sí. Un saludo a toda la gente que nos guarda. Vamos, andiamo. Sí. próximo, próximo. Vamos a ver un poquito el ginocchio. El ginocchio. Tíralo. Si. Si. si Andiamo Va. como la hora. Madre de Dios. Se siente que los brazos se sienten. Se siente que el brazo Próximo, próximo, próximo, peso, peso, peso, echando, ta, ta, ta, ta, ta, ta, si tú no hay peso, va bene, lo puedes hacer sin saberse, Sí. ah, Resiste. ¡Tra! Uh. Proximo, Próximo, próximo. in en piedi. En piedi. Llego el ginocchio, esquina de ripa. ¡Tra! ¡Tra! ¡Tra! ¡Tra! ¡Tra! ¡Tra! ¡Tra! ¡Tra! ¡Tra! Tras Tras Tras Se Se Se la fai Se la fai Se la fai Ce la fai Ce la fai Se la fai Se la faz Se la faz Perto, esquina de rita, meu abdômen, Salgo Salgo Salgo Salgo Sí, sí, sí, sí. Ya estoy sudando. Imagina, no vamos a ejercicio aeróbico. así, ah, me sirve de più el ejercicio. Echo un complemento. Ah, vamos. Vamos. Andiamo. Tu, uy, yo puedo. Ok, ok, vamos, vamos a. Vamos a dar el último, el último, el último, el último, el último. El último, el último. El último. El último el último dos Due Due. uno 2 1 cuarto Due. vamos a hacer un poquito de movimiento movimiento un poco fluido. fluido fluido fluido remo remo remo remo remo Tra, tra, tra, sí, sí, y Cora? no te sei inscrito, inscríbete a eso, ayúdame a salir. Ah, ah, ah. Topo de puesto, ejercicio aeróbico, sí, ah, ah. cardio, cardio, cardio, sí, ah, ah. continua, fluido, fluido. Sí. Sí. Sí. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Habíamos finito. Habíamos finito. No ha está tan fácil. No está tan fácil. Yo la repito una vuelta. Tú a casa lo fai. Dos, tres vueltas y voy a ver grandes resultados, y no solo con la prima vuelta. Va bien, tú le fai tres vueltas, va bene. Meter un poquito en que ejercicio cardio, cardio. <risa> y si, si, si, si, si tú eres constante vas a ver grandes resultados disciplina si quiere si disciplina y empeño por cualquier cosa que hagamos. gracias veramente a todas las personas que, que han hecho este entrenamiento todo este esfuerzo vendrá Miles, miles, miles, miles. gracias de cuore Pablo. ah muy bien